¿Cuáles son los requisitos para el asesoramiento profesional? El asesor profesional debe tener las características y la visión para representar el proyecto de manera calificada y contribuir al desarrollo del mismo. Para tener derecho a la asesoría, el proyecto debe tener inversiones en las cantidades especificadas. Él gana una bonificación de las ganancias de profundidad basada en la cantidad de la inversión. 5% de bonificación de primera profundidad cuando hay una cantidad de inversión de 10,000XMD. 10 4% de bonificación de la segunda profundidad cuando hay una cantidad de inversión de 100,000XMD. 3% de bonificación a partir de la tercera profundidad cuando hay una cantidad de inversión de 500,000XMD. 2% de bonificación a partir de la cuarta profundidad cuando hay una cantidad de inversión de 1,000,000XMD. 1% de bonificación a partir de la quinta profundidad cuando hay una cantidad de inversión de 10 millones XMD. Las bonificaciones de profundidad continúan mientras se cumplan los criterios, pero si el asesor reduce la cantidad de su inversión, comienza a recibir una bonificación de la profundidad correspondiente a la cantidad de su inversión actual. Si el inversor deja de invertir, sus derechos de asesoramiento también serán cancelados.